Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. En este caso, no sé si es este interesante, estamos en... aquí sentados en el sofá, tranquilo. Es broma. Y bueno, aquí os voy a explicar la, de la historia sobre cómo un niño quedó atrapado en un hotel para siempre. Y fue increíble todo lo que sufrió. Y veréis cosas que él también vio. Quiero que os paséis bien con esta historia. Empecemos. Todo empezó cuando se fue a su ascensor para ir a visitar el hotel. Estamos yendo, esperando a que lleguemos a nuestra habitación. Voy a poner el número. Oh, qué rápido. Vale Vale eh, ¿Por qué ponen las llaves, jolines? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie para atender? Eh, Hola. ¿Hola? Al parecer no hay nadie. Eh, mira, ahí está llave. No va a pasar nada si Me voy y me cojo esto y ya está, ¿no? ¿Por qué son no que tocar a la puerta? ni en que el más extraño, ¿no? Me parece que no hay nadie. Vale, pues vayamos a... por aquí. Vamos a ver si por aquí hay algo... Um, NFTs. Estos son NFTs. ¡Ey, muy buenas a todos! No, ya no bien eso A ver... Aquí, si buscan en armarios... En otra cosa, en otra 25 monedas Pero que extraño, ¿no? Este sitio ¿Qué hay tantas puertas, ¿dónde está mi habitación? Estoy yendo por un montón de puertas Tío, pero ¿dónde está ¿Cuál es mi habitación? ¿Qué no me han dicho? No me dijeron Venga ya, esto infinito parece Es como si esto fuera infinito, ¿o qué? Madre mía ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¡Jolines! Habitación 9. Pero es que en todas las habitaciones no hay casi nada. Vale. Eh, si busco aquí podría encontrar algo, ¿no? Vale. Jolines, por ahora. Estoy muy tranquilo. Pero no sé, chicos. Yo creo que vamos a tener que hacer algo. Vamos, vamos a tener que hacer algo. Eh, ¿Por qué a las luces? Me puedo esconder también. ¿Qué escucho? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de lo que acaba de pasar. Jolines, encontré la llave. Es que no. Esto no. Oh, un mechero. ¿Para qué? Supongo que para la luz, ¿no? Eh what? What? What the? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! Me asustó al principio porque he visto una araña. Y no sé, no, y de repente me he fijado y me ha dado un susto. Tío, me ha quitado vida. Y se ha la araña, eso no me ha asustado. Me ha quitado un poco de vida. No, eso no pasa nada. Porque podría haber sido muchísimo, sido muchísimo peor. Ah, las llaves vamos eh, no sé para qué sirvió eso que a una palanca eh, escucha algo raro ¿no? Chao, es que yo solo venía a visitar a un hotel que me fui de, de vacaciones para Madrid y, y mira lo que me traen de sorpresa. Bro, bro, bro, bro, bro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero bueno, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Vayamos aquí! Oye, este servicio de este hotel no está tan bien, ¿eh? Se caen solo con abrir puertas. Es que hay que ver, ¿eh? Deberían dar llamar a un experto. Es que esto está por ahora muy tranquilo y quiero... Lo sabía, lo sabía que era para... Vale, pero... La cuenta 18 no veo nada, tío. Tengo miedo, si me parece algo de... Oh, menos mal. Vale, me no ha pasado nada. Es que... Madre mía. Vale, o sea, es que yo solo quise venir a este hotel y mirad, me encontré con muchas cosas extrañas. Este casi me, me estaba persiguiendo... Una imagen extraña, literal Están viendo un, un Un Una imagen ¡Oh! La escucho, escucho el ruido Se acerca, se acerca Es eso, ¿no? sí es esa, es esa Menos mal Esto, pero esto no es un hotel Normal Esto, esto está lleno Esto es infinito qué estoy hablando? Supongo que tendré que ir por aquí, tendré que ir por ahí también porque dice, ah, oh, palanca, supongo que esta palanca abrirá eso, ¿no? Ajá, Sergio listo, no solo Sergio con Suer suertes, sino Sergio listo, Sergio con suertes eh, por el anterior vídeo de Rainbow Friends Vale, pues entramos aquí. Vale, aquí está la llave, vale. Súper fácil. La primera vez que está aquí entra y mira. Vale, 32. Ostras. Espera, pues ¿Viene? ¡Si sí viene! Si sí viene, si sí viene. Vale, vale, con esconde. Dios, qué fuerte se escucha. Pero qué es eso. Um... Bueno, bañamos por aquí, pero se está muy puro, ¿eh? Mejor me cojo el machero. El machero. Para que me bear. ver ¿Por qué está toda María ahí? Qué buen servicio que tienen aquí, ¿eh? Cayéndose cualquier cosa que, que ni siquiera toca nada. Parece el chino, tío. Ah, A mí un mechero. Ah, hemos cambiado por ese mechero. Porque yo tenía otro. Que estaba más acuerdo de ¿eh? Hombre, es Timmy! Pero ¿por qué tiene tantos ojos? ¿Qué te pasó, Steamy? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué estuviste ahí, hermanito? Me miras, deja de mirarme, manito. Mejor mira a alguien que no se dio el manito. Porque me estás el manito. Vale, a la puerta 38. Me estás copiando manito. Para allá, manito. manito. para allá. Voy a quemar, los tocos. Voy a quemar. Ah, no funciona. Pero déjame ya Vale, no, no necesito llave oh. Pues ya no estoy con manito más Estoy con un manito oh. ¿Qué? No no ¿Qué, ¿Qué es esto, no? No me. No, no ¡Corre! ¡Pero, bro! ¡Pero no, corre! ¡Corre, corre! Chocate, corre. Corre, puerta. Sea se Corre, muévete, muévete. Se agachase, se agachase, eh, me muevo ¡Pero, pero, ¿quién? ¿Sí me ah, ese Vale, vale, las puertas, son las super puertas, corra, cállate Sí Vale No, ese no Vale, vale, corre ¡Bro, esto está lleno de manos! ¿El fuego me mata? No sé, pero tengo que... Vale No, pero me necesito moto de vida A ver Menos mal, bro ¡Ah! ¡Oh! oh, oh. Vale, creo que es... no tengo que mirarlo. Sí, o sea, no tengo que mirarlo. Para... Si no, me pega. Me pega. Por cuando le veo. Me quita un montón de vida. No tengo casi nada. ¡Ah, ¡Oh, mira la palanca! Vale, eso abre. Eh... ¡Ay! Dios, casi muero. Y nadie no a morir, eh. Que me han de una forma. ¡Oh! ¡Venga ya, bro! Yo, yo odio esta zona, bro. No quiero las zonas oscuras. Por favor, ya para ya, manito. Paren ya, manito. Quiero ver manito. Tengo que vigilar por si aparece ese. ¡Oh! ¡Vale! ¡Te pillé! La puerta 50 se ve un poco esto se vemos gorgón, pero que hace aquí, hermano. voy a parar ya de decir eso. Ah, bien. Vale. Vale, tal vez no me escuche. De ahí no tiene ojos. Me imagino que será como un grino. Eh, ¿Me deja? ¿Me deja coger esto? Un libro. 0, 2 o círculo 2. Círculo 2. Se me queda ahí en la izquierda. Vale, ya. Entonces, ¿dónde llego seguir sí, los libros? Para vale, ver si están los ¡Eh! Aquí hay otro. Cuadrado 1. Son figuras con números. Aquí hay otro. Vale. Rompo 8. que no sé qué significan, pero seguro que los necesitaremos. No sé si es para un secreto o para parte de juego. De verdad. x 5. es qué cuánto tengo que conseguir? ¿Qué, yo nunca que aquí. A ver... ¡Ah! Aquí hay otro. Pentágono... Cero. A ver. Cuidado, cuidado que viene, eh. Cuidado que viene. Vale, vale, va a subir la acelera, no pasa nada. Oh, porque Es que llevo un rato buscando, es que. A ver, a ver. ¿Sabéis ¿Manito lo que hay que hacer? ¿Did you know? En Raider, sí. Digo, ¿qué viene? Si es tiene Mario no la encuentra, ¿verdad? ¿Verdad? No, dime que no. O sea, o sea, no puede ser. Es imposible. Bro, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es fácil. Ah, sí, es solo con el ratón. Pero, no ah, vale. Lo he visto por la imagen, menos mal. Bro. Ha sido buenísima suerte de que no me haya pasado nada Porque estaba a punto A puntito A puntito, eh A esto, a esto A esto Vale Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, Sigamos encontrando Libros Como en la biblioteca el que nos está ahí persiguiendo, no es que ciego. ¿Por qué? Porque no tiene ojo sobre un net. Un Oh, otra vez, otra vez. Dale. Así: pum pum. Lo dije demasiado pronto bro. Bueno, pues eso ha sido toda la historia que he podido contar hasta ahora Si queréis contaros la siguiente historia, la parte 2 de cómo continúa Quiero que le deis ese botón de like ahora mismo, ahora mismo, eh Que os estoy viendo Y al botón de suscribirse que te estoy viendo, que estás viendo este vídeo sin suscribirte. Y es algo muy mal de tu parte, ¿vale? Así que quiero que te suscribas. Y nos vemos en la segunda parte de esta historia. ¡Chao!